Toda. En media hora podré hacer la misión Es esta, ¿no? ¿Es esta? Motar, gran melando, no sé qué, tu puta madre, campamento de la naufragia De aquí, vamos a darle, gente, que den por culo Si no me da tiempo, mira, mañana lo hacemos o el sea, tomar por saco, literal el tomate crudo me gusta, eso me hace comer verduras crudas o cocidas. Ah, yo no como mucha verdura, pero cuando están pochas le da un rico sabor. Por ejemplo, vas a hacer una carbona larga, sí, pero tiene que ser muy pequeñito. Como por supuesto vosotros lo tendréis que, que trocear cuando hacéis el arroz tres delicias. Es que no se nota eh, yo Akali Sensei. Y es una forma saludable de comer, tío. Pero la oscuridad contraste el corazón, sufiere tripulación. O Esa es la misión, tío, de Jack párrago Señor Git, ya no eres el único invitado. Está aquí el hijo puta. ¿Eh, ole? ¡Qué cojones, eh! Nosotros eh, no comemos eh, verduras compradas. Eh, siempre pillamos verduras de del huerto de mi abuelo. Así y nos ahorramos algo de pasta. No, a ver, pero coño, está bien. Realmente, además, sabes que son productos que son ricos. Y sin ningún tipo de eh, conservantes, ¿no? Kri-sensei, que es la cosa. Porque tú compras una lochuga en el Mercadona Y la dejas ahí abierta un día Y al día siguiente está negra ellos ¿Sabes? Y bringosa Los típicos le salen a, la, a las basuras Que están congeladas, macho Estrón fruto de su propio pasado perdido. Y eh, eso me da mucho coraje, yo porque a la larga no sé. O sea, ¿cómo dura tampoco la comida, ¿no? Si podemos seguir las huellas para encontrar eh, el dueño de las botas eh, que dejaron. Podemos usar eh, la vida de un hombre para encontrarlos. Eso es lo de Will Tarly, ¿no? He navegado con ya que Sparrow más tiempo eh, que la varilla, sin que guardo alguna que otra historia acerca de sus fechorías pasadas en, eh, en esta vieja cocorota mía. Nuestras vidas son como hilos de, de un tapiz. Se juntan y se entrelazan. Okay, bro. La historia que cuenta el señor Giff eh, eh, me ayudaron a desenredar al rastro de Jack. Coño. Mientras navegada no por sí os dan Sí, lo que pasa es que mi abuelo cultiva verduras salvajes. Hostia, son verduras que no se encuentran en los supermercados. Qué guay, macho. Bueno, también requerirán un cuidado diferente, ¿no? Acá seis? O aquí puede. Literal puede crecer bien en un clima mediterráneo. Necesitará esto de vuelta, lo de la. Vale, vale. Vale, o sea eh, Si lo deseas eh, de todo corazón Es eh, salvar el c t eh, eh, De David John. La brújula te indicará el camino Vale me, me, ¿Sabes? Me, me está marcando a tu poto, Es un poco guarla, ¿eh? Guarrilla Madre bien Todo lo que puedo hacer es eh, retirar el velo Retira los cojones Lo cultiva depende de la temporada Claro, a ver, aquí es igual A lo mejor eh, Bueno, las patatas siempre están todo el año No te voy a mentir, Kali Sensei Todo el puto año aquí se cultiva patata. Bueno, en el resto del mundo, supongo la patata es eh, la caña, ¿no? Es el, el alimento... Bueno, el, el, el tubérculo estrella, tío. ¿Le va a dar de beber, mano? Ah, ah, le meto un gapazo, ¿no? no bueno, vea, compara cómo tiene lo tuyo. ¿Tú has cupido eso ácido? ¿Tú que eres viper? Ah. Se puso cachondo a la brújula. Sonido de corbatilla. Vale. Tenemos que entrar por el portal, ¿no? Ahora estamos eh, con los espárragos. Hay muchas cosas eh, raras, peculiares o oh, eh, inconcebibles en la vida de Jack. Con los espárragos que ya es temporada y una verdura que, eh, que es amarga, eh, pero como en la cocina de mi padre eh, está muy bueno. Le quitará el amargo o no completamente, para que veas, ¿sabes? Una, es que es eso. Casi ese sonido, hermano. We're me llevo on Minecraft va indito mi día. Eso niño rato de, de del CNC. Oh. Hola, buen día. Le quita casi todo el amargor eh lo suelta, eh, no, su no suelta jugo Y cuando eh, lo acompaña con arroz, parece Arroz frito con verdura, hostia porque, Para que veas, qué rico Joder ¿Cómo se llama? Bueno, la fruta a lo mejor ahora no, no sabe, ¿no? Vale eh. ¿Qué pasa? Me perdí, aquí estamos en su Voy a hacer la misioncilla Literal, me he con en este niño eh, ruso ¿Vale? Recoger ¿Puedo? A ver ¡Uy! ¡Qué guay, tío! <risas> si mantienes eh, al hablas en el juego El ala, era... Toma el perrete. ¡Uy! Toma, vení. <risa> el al es que lo tengo aquí. Hi buddy. Tengo una cosa de esas. Ahora. ¿Así? ¿Así tengo que pillar a los campeón? De puta madre, qué guay. ¡Ja! Qué simpático, ¿no? Son pequeños puzzles que tienen para edulcorar un poquito lo que viene siendo la historia, ¿no? Pero bueno, está guay. Prende. ¿En serio? Voy, voy a prender esa No sabía que tenía que también encenderla, campeón Esa en concreto, claro Me dejas pasar, hijo puta Yahu, yahu, Un pirata borracho no soy yo ¡Ah! ¡Nani! Joder A ver, por aquí Un poquito de jam, un poquito de cool, un poquito de hop Jam, jam, jam, jam. jam king ¡Ey! Ahora tienes que encender las antorchas ah, Vale, vale, voy A ver... Coño, pero esta no me deja... ¡Ah! Vale, te entiendo, te entiendo Vale, con las armas, prendo las antorchas Vale, vale, vale De prender, estaba eh, hablando lo que tenías en la mano Vale, perdón, perdón, no no pasa nada, mi culpa, mi culpa Sí, sí, sí, sí, tienes razón, mi culpa Entonces estas, bueno, estas no la... Las que aparentemente están eh, vac... O sea, apagadas Vale, gracias, perdón por mi plomo, campeón Y gracias por comprenderlo también, este, ¿no? Dice que la divina eh, del pantano Lanza una maldición, creo que le enfada Te enciendo la vela, churro sin comentario Oye, te vas a poner con la vela, compadre A pedir cera, como los penitentes Concédeme una audiencia, pobrecillo La isla de las armas Los otros me han echado a esta eh, Que le pongo las cosas ¿Qué coño? Qué guay, tío A ver, anda al barco eh, A ver si eh, salen Eso debería En el barco Voy ¿Para acá dices? Te refieres a la cabaña, entonces Voy En la casa, al lado del árbol Voy campeón de una Gracias, Jesús Voy fast and furious Voy lo más rápido que pueda Me gustaría priorizar la, la misión La verdad, o sea, no sé cuánto más tiene Tendrá muchísimo más Y ya estaría Supongo Ah, es la de abajo ¿Está aquí? Sí, ¿no? Es esta Ah, no ¿Arriba? What the hell Ah, esto de aquí Ah, vale, vale Entiendo Hostia Vale eh, Entonces ahora Sigo encendiendo la de las casitas ¿No? Hostia Hi, buddies! How are you feeling right now? When you are a ghost Qué guapo, ¿no? Eh, vale, me, me bajo aquí esta sentada Entonces, ¿me voy a buscar otra casa? Sí, ¿no? Ahora enciende eh, El de los fantasmas Ah, ahora tengo que encender la suya O sea, la del barco fantasma ¿Aquí? Qué guay, tío Como mola, qué bonito, ¿no? Ah, la que estén apagados O sea, los que se han descarrilado, ¿eh? Tú no Tú, ¿no? Toma ya, compadre Vigoroso, vigoroso, vigoroso, vigoroso Eh, hey, yo Tú tampoco, tú tampoco, señora Tú tampoco ¿Me falta uno qué cojones? ¿Quién es el que falta, coño, tú? ¡Señora! Oh, ya Ya hu, Ya hu. ¿Quién sale de aquí? Gracias, campeón de nuevo de su este juego What? What are you selling, bitch? <laughs> Os está cantando un momentito, ¿vale? está Con el rollo folclórico. ¿Quién es? O Sacaristo, ¿no? Supongo, ¿no? Pero, rollo, ¿tendrá la misma escenificación que en Pirata del Caribe? No, no. Oh, Sal ya, cojones. Okay. ¡Sí, el Capitán Barbosa! ¡Eh! Dime, ¿qué le ha pasado a mi barco? Me lo metí por el poto. ¡No veo nada! ¡Ábreme la puerta, cojones! ¡Eh, eh, eh! eh! Momentito, vale, ya sale el capitán Babusa Vale Ok, ahora sí que me ha abierto el portal De la muerte Increíble eh, Voy a girarle, vale Y ya nos vamos al carallo Creo que va a ser complicado La huerta, ¿eh? bastante diría yo Espero que me dé tiempo Lo puso hacia la derecha o izquierda Izquierda, vale, de puta madre Aumento de renombre ya está, ya, ya está listo, que aproveche, campeón de Zar por supuesto lo ya te como. Que yo la verdad, eh, puede que. Bueno, basta ahora. Es que comí Packering hoy. Literal. Puede que me haga un poco de arrocito, como he dicho. El de desbloqueado, fantasma del pantano. Bro, pero ¿me dejas avanzar? Tío, os lo juro, eh. Es como joder, tío. Cuenta de que. En Twitch nada sale por casualidad, ¿vale? por azar. Todo sale porque realmente te lo ocurres. Ya estaría. O sea que ya me entendéis, habrá gente que a lo mejor aún así, incurrándoselo no es capaz de hacer nada. Si mal no me equivoco, campeón Jesús, voy encendiendo las velas, ¿no? Bueno, los candelabros, ¿no? Para que se, que podamos hallar el puzzle, ¿no? Eh, parece que me van a salir esqueletos, ¿no? Ah, ah, el secuestro eh, a la reina en su hogar, ¿vale? Eso me recuerda, tío, a lo que cantaba Barbosa, ¿no? Y la apartó del mar, tío Ya no, ¿eh? Porque ya... Ah, porque ya lo hiciste, qué bien Ah, vale, pero igualmente le he dado, campeón Digo, hostia, qué guapo Y ahí está Ahora sigue la historia ¡Oh! El esqueleto ahí Está muy bonito, la verdad O sea, esta parte está súper chula Voy a encenderlo, Ale, solo por, eh, por Lore ¡Oh! ¡Eh! A mí no me hables así, ¿eh? que te meto eh. Hostia, pues si es así, ¿no? Me tengo que tirar ahí La vida, ¿no? Y Un no. momentito Un bueno, a... momentito, un momentito Un buchito a la garra de las armas <risa> Nunca me voy cansado En este juego de hacer el gilipollas, tío ¿Debo de tirar más y abajo, no, campeón? ¿O no? Bloqueado Coño, y le di Para arriba, ¿sabes? ¿Esta de aquí? Eso no, vale, del tirón Ahora sí, ¿no? Y si hay alguna más, pues supongo que estará ahí atrás. Eh. Si él lo dice. No sé. Supongo que ya. Porque no veo, no veo ninguna Vale, nada, nada, nada. Callarse, gente. Me queda con 10 que estoy cegato, tío. Estoy súper cegato. La he visto allí, perdón. Eh. A little bit. Eh, eh, eh, wait, wait, wait a minute, mamá huevazo wait, wait a minute. Creo que había eh, una eh, Exacto, es eh, la más grande Ahí está, campeón, ahí, ahí, ahí la he ahí visto A ver si la puedo entrecejar bien A la hija de la Gran Beriki Tío, es que no lo entiendo Cómo me hace esto, tío, le estoy dando Joder, hacia, hacia arriba, W, ¿vale? Y me lo está haciendo donde le da la gana El mamón, sube, anda Sube, vale Vale, ya se viendo todo, ¿no? Eh, Hay otra más ¿Hay otra más? No que yo vea, ¿no? O sea, creo. Vale, nada. ¿Y en esta? Nada. Entonces. ¿Allí? ¿Eso es una? No. What the hell? A ver, a lo mejor otra perspectiva o algo, paranoia. Creo que están todas, ¿no? No sé. A ver. Bueno, no obstante, tampoco Podría verla en otro lado, ¿no? ¿Puede que haya otra? No, no, gente A ver si ahora me abre la puerta El perro este No ¿What? ¿Me abrirá esta parte? No ¿Entonces? Paranoia, ¿no? Bueno, voy a sacar la brújula O algo, ¿no? A ver a ver dónde ¿no me marca Pues no, todavía queda una gente entonces Pero la cuestión es ¿Dónde? Uh, ¿Qué? Creo que la ha visto Creo, ¿eh? Creo que la ha visto Y está a ras del agua ¿Puede ser? Creo que está a ras del agua ¿eh? Fuera de coña Creo, ahí abajo Abajo, perro ¿Es eso? No ya chaval Siento no encontrarlo Gente ahora mismo No, no sé, tío no, no... No tengo ni puta idea dónde está, macho Porque debe hacer algo, ¿no? O sea... O, o qué pasa No sé, tío Súper raro ¿Lo busco? ¿En dos segundos? Joder ¿Lo ves allí? ¿Cómo para verlo, chaval? Me cago en tus muelas, loco O sea Quien hizo sí o sí La verdad que compadre Se queda gustito, churra Digo Este juego cuando lo juegue la peña ¿Sabes? Que no tenga nada que hacer en eh. Literalmente, se toca la polla Oh, oh, oh, oh, for the For, for of the forgotten Amazing Eh, pero eso no es tu puta madre en vinagre Me escondía, joder, campeón Jesús La madre que me parió Hostia, la leche ¿Y eso? Señor, marinero esp español No está he la nave, hermano, no veo nada, eh Oh, está ahí Oh, qué guapo, eso, la vela negra son la vela negra no, no Tía, está flipante Ah, pero tengo que ayudar Voy, voy, voy voy. Are you service, sir? How many times you... You there. Hola, eh, fantasma Qué guapo Hostia Ah, pero no puedo utilizar los cañones Campeón, Jesús No, no Bueno, tengo munición aquí, ¿no? Si mal no he visto o no Toc, toc, muchachos Tenemos compañía ¿En serio? Me bajo, ¿no? Campeón, Jesús Sí, no Es ese man? A ver. Ay, ¡Qué guapo, tío! El puto capitán fantasma, ¿sabes? Somos oficiales de la Armada Española. ¡Uy! Se me escapó. Si ¿Sí vas a la playa voy, campeón de una. Gracias, leña. Ya no le quedará mucho la misión, ¿no? Somos digamos, muy bien poquito. ¡Open Fire! Escuchadme, yo estoy solo aquí, compadre. Vengan para mí, estoy el señor de los anillos, mamá huevo. El retorno del rey. Oiganme, puñeta. Peleen conmigo, fight with me. Se reconoce un, un alma viviticoleando. leando. Venga, venga, venga. A bajar a tus marineros, wey. A que me subo. Hey, ¿Qué tal, campeón? ¿Se va igual. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va el vinecito? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has descansado, gachón? También. A jugar por la baratija de tu cinturón eh, es una última de su eh, famoso brujo no lo puede distinguir que, que es lo real de lo que no estaba en estas zonas. What? Pelea conmigo, mamá huevo y cállate ya. Si no le dan, sabe. Puedes atacarme ya o me... Bueno, gente un poquitito eh. Sí, sí, sí, mira Lo preocupado que está el pirata, gente Vengo bailando con Ron En el esto ah, ¿ahora queréis pelear? No, más hecho, hecho Hostia, ¿dura un golpe? Pelén conmigo, güey Pelén conmigo, güey Pelén conmigo, güey Huevada escucharme me cae un día que te, que te reviento what Increíble eh, eh, ¡Eh, Me meto un plátano, potasio Potasio por dos El meme de los piratas no, no lo sabían todavía, gente O sea... Entiendo que conforme... ¿Y yo tú que me ha disparado eso? ¿Tú que tiene un, la... un arco o una pistola, compadre? No veo como tuyo, ¿no? La más mía, eh ma, Madre mía Pelen conmigo, wey I'm ready for the battle Que sí, que sí, que no me cuentes tu vida, tío No le deis tregua, estoy solo, ¿vale? Venga, pájense aquí, güey Pelen conmigo, mamá, huevazos Tío, qué, ¿pues toma todo el pecho, compadre? Eh, estoy bugado aquí, ja. ¿Pues ja. toma al calvo. Eh, eh, eh, eh, eh. Oye, oíeme papi, dame la granada. Ahora me toca a mí, escúchame cuando me toca a mí lo va a flipar, ¿sabes? Te voy a meter la banana por el pero pelotudo. ¿Cómo? ¿Y ese ataque eh, cargado? O sea, ¿tú que vienes del Street fight o como la cosa? ¿Viene el Street de tú? No vea, ¿no? Eh, eh, eh, eh. A mí con la tocará esa menos, eh, señora. Wow. Que no me va a matar, hombre. Que tardo más en hacerme la misión. Me cago, tus muelas, Eso yo, tú quieres un, ¿quiere un fantasma o un arcón. El arcón milenario, compadre. Ah, es heavy ¿no? En pirata, digo. ¿Tú no estabas en el teque? Que cambia hasta el teque, gente. Joder. Me cago en la. A ver. Sí, me hace mucha gracia que en este tipo de eh, a, a, lugares avisales y fantasmagóricos fantasma hayan murciélagos raros, tío. ¿Sí o qué? ¡Estocada! ¡Eh! ¡Me han esquivado todos! ¡Que me va a dar tu lección, señora, ¿Qué Me va a dar también una lección, mira! Pum! Dark Soul, Compadre! Que a mí de pequeño me, me, yo venía de front software. A mi madre mi, mi madre me pidió front software, ¿vale? Yo, mi madre no me parió. Me generaron por código binario, cabrón. Que con 10. Que con 10. ¿Dónde estás? ¡Where are you bitch! Escúchame señora, no me pegue más punzada esa por el culo Porque no vea cómo tiene tuyo Pelea de frente eso, cerda De frente ¿Dónde estás? ¿Puedes salir o qué? Y yo Toma, mira, te lo voy a explicar bien, bien en el pecho Ven para acá Y yo Pero tú quién eres, yo ¿Tú, tú eres la primera a bordo Compadre, este fantasma está bugueado Me ha pillado En otras regiones Pillar significa otra cosa Es como coger <risa> Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Sé que he sido un denso, literalmente. Y sé que también eh, no para desde que vienen a trabajar y sigo aquí, pero eh, por supuesto porque estamos aquí para vosotros y por vosotros, ¿no? Blackdoor, ¿qué? ¿Blade, te llamas? <risa> Mondongo. Gracias por estar ahí, incluso en estos momentos tan malos, eh, los cuales, por supuesto, eh, gran parte de la comunidad está desvinculada de Twitch. Eh, seguir estando ahí, gente. Mil millones de gracias de corazón. Y siento estar un poco ahí más cansado de la cuenta. Es normal, o sea, por eso mi... Mi desarrollo a lo mejor valoran así un poco pocho. O sea, tampoco he hecho gran cosa. He ganado y he perdido y ya está. O sea, una ha una ha Y viceversa. No me ha dado mucho tiempo a meter hoy nada de. Pero bueno, o sea, ya eh, mañana le daremos bien durito. Que mañana ya quedará un día para tener un poco más de tiempo y preparar bien los directos. No obstante, me ha gustado también. El Van Shirker de los Van Smashers está muy guapo, la verdad. Y yo, esta señora, tío, en el Garfio, no vea, compadre. Quiero quitarme del medio a todos los piratas adyacentes. Antes de ir a por el capitán, ¿no? El capitán me pincha palo, digo, perdón pata palo. hermano, ¿qué pasa, compadre? Uno versus uno, ¿esto qué? Harry Potter, ¿no? Toma ya, ellos te equivocas de juego, ¿no? Tú lo sabes Yo no soy ya que paro, soy su colega, ¿vale? Su colega de marreo Yo le facilito la belladona ¿Sí? ¿Está en deuda contigo? Y yo estoy en deuda con el bugeo ese, compadre Estamos bugueados que el tenano de mi pueblo Me cago en 10 Escucha, debía meter las tocadas, ¿eh? Mira, mira, las tocadas del diablo ¡Bum! la vida, jaja, ja. se te peó, hijo de fruta No está mal para una persona viva, hermano Porque claro que estoy vivo, vi y coleando, compadre Mañana hay que trabajar sin que venga, muérete ya, cojones Mañana hay que trabajar antes de empezar directo Le daré recuerda ya al parro Y yo a tu puta madre cuando me la Esta noche, jaja ja. X de fantasma de mierda Hay guay, yo aquí, vale <ríe> Hay que meterle un poco de lore porque yo estoy contestando A lo que él me, me dice ¿Cómo que vuelve al barco, compadre? Fuera de aquí, cojones no tenemos motivo para, para quedarnos Claro, compadre Si el pirata legendario Me, me, me llamaban el pirata de oro porque no tengo oro? Tengo rubí, cabrón Madre mía Si siguen transmitiendo los chontos de qué Esto supongo que tiene que ver después Está, bueno, no Relacionado supongo que no, no Con el, el de este, tío eh, la, la, la armada es fantasmal, ¿no? Vale, que me dice ahora Felicidades, buen día, buen tarde Y ahora, ¿qué tal? Y ahora me meto la brújula por el poto Y vemos Punto de control alcanzado, ¿eh? Tu inventario Vale, la misiones. Eh, ok ¿Qué tengo que hacer, bro? La brújula me dice que me vaya al... Carajo, ¿no? Para allá Ok Quiero marcar a Capitán Barbosa ahí y... A ver Creo que tienes que entrar ¿Aquí? ¿Aquí entro? Vale, campeón Aquí, vale Más pólvora A ver Sí, tienes razón, campeón Putada, bueno, a ver Si, si esto ya es cortillo Uf. Tampoco quiero cenar muy tarde, leño Tengo muchas cosas que hacer ahora Cuando termine directo Muchísimas, tío Vamos a ir tu barco, ok, bro coño le pasa a, ti a la peña ¡Hijo de puta, Jack! ¡Qué cabrón! El juego no quiere que te vayas, literalmente, eh, te lo juro, joder. Eh... Vale. Doy un terry, Carlos. Tenemos que encontrar a Jack, ¿no? En Isla Tortuga, que hijo de puta. ¡Cabrón! ¿Será Jack? Yahoo, yahoo. En tu puta madre me cago yo. Porque tengo que terminar directo y tengo que seguir allá, eh? La madre, pario. Eh. Por ahí. En la vida, ¿no? O sea, me estoy rayando. Qué coño, eh. Mercado Calamardo toma ya. Yo hoje cuando terminará la misión Jack, párate ya, cojones, párate ya, cabezón que te meto un montazo. Ah, como tú eres fantasmal, pues de puta madre. Mamá. Eh, supongo intuyo que será por aquí, ¿no? Otra cosa. Mariposa. What the hell? ¿Pero qué? Pues no, no, por aquí, tío, ¿qué coño? Ah, la madre me parió. Mamá. ¿Cómo lo abro, tío? No sé, bro. Por arriba. Las gallinas fantasmales, ¿qué hago, tío? Por abajo. ¿Qué Vale, por aquí arriba, por aquí, por aquí ¿Cómo subo ahí? Por donde entró ya, que hay una cuerda cerca para subir Voy campeón, ahora, he visto el mecanismo un poco tarde Por aquí, ¿no? ¿Eso queda un burro? Qué gracioso A ver si lo encuentro, campeón, la cuerda A ver Para bajar esto, claro Ah, vale, aquí, estoy empanado, campeón Se nota, ¿no? El cansancio también un poco es normal Ah, o sea, que me sube entero, vale, vale, vale Aquí, aquí ¿Por dónde? Al lado de la gallina, gracias campeón, no lo había visto con el plomo Claro, es una polea, o sea, no la, no la asimilo ahí Pero Aquí me lleva solo, ¿no? Supongo como siempre Creo, ¿no? ¿O no? Ah, no ¿Eh? ¿Entonces? ¿Eh? What the hell? ¿Cómo? O sea, tengo que dejarlo en un punto medio o algo. Ah, sí, sí, sí. <risa> Tienes que ponerlo bien. Claro, para que llegue no, no me he dado cuenta, campeón, el plomo ya. ¿Eh? Coño. El big plomo. Vale. Wow. Para atrás, para atrás, para atrás. Coño. Aquí hop, Drop hop. Y esta, ¿Cuál baja Ah, tendrá un timer, ¿no? Lo de los cañones, ¿ah? ¿eh? Hostia puta, me ¿eh? da cagas, en verdad Desarrollo, si me caigo Pierdo tiempo y tengo que volver a empezar de nuevo ¡Ah! Jack, hijo de fruta Borracho, putero ¿Dónde estás, Jack? ¿Será mamahuevo? Venga, cojones, que no hay tiempo. Vámonos, hombre. Dios mío, ey, yo no voy a decir la tortuga grande, churra. Uh, casi me choca ahí. Hola, buen día, Jack. Tú dirás, cojones. Ah, yo abro la puerta y tú sales por ahí, ¿no? Era un fantasma, yo puta. Nunca me lo he dicho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Mamahuevardo. Ah, el perrete. Hey, Doggy, Doggy. <risa> Hace falta. Ah, vale, o sea, tengo que pillar al perro, ¿no? Perrete, hola, perrete, hola. ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Qué está? ¿Qué? vale, vale, vale, recoge la llave, claro, es el fantasma, gente, que me entiende. Busca al perro, sí, sí, campeón, qué gracioso. Vamos a la, vamos a a esa parte, ¿eh? Está guay. Me ha parecido muy, muy, muy graciosa. Fue un perrete. Hey, ready. Gracias, campeón De nuevo, Jesús Que ya me veis la cara de cansancio también Literalmente, lo siento, eh Por estar tan cansadillo eh, Esto que abre Ok, ¿y eso? Ay, tengo estar Esto debe estar en la mitad, ¿no? Supongo ¿Eh? ¿Va a abrir esto? Sí, ¿no? ¿Llega? No sé si llego, pero creo que sí, ¿no? ¿O no? Joder Creo que llego, digo, ¿sabes? <ríe> creo que no llegaba Gente, ¿qué es eso? Putos piratas, no paran, ¿eh? eh ¿What? O sea, ¿Cómo? La, eh, la tercera hay que disparar a la cuerda Gracias campeón por decirlo A ver ¿A esta? ¿A cuál de todas? Me voy a quedar sin munición, qué putada ¿Cuál es de todas? ¿A la polea? ¿A eso? ¿No? ¿Qué coño? ¿Cuál de todas? Ahora mismo no. Eh, bro, sube. La cuerda está detrás de la plataforma. Vale, voy. Voy a pillar bala. Ah, aquí, ¿no? Dices, esta. ¿No? Ah, esta. Gracias, campeón. No la no había visto. Coño, no le doy. ¿Qué plomo? Creo que puede dar eh, por la, eh, por la primera cuerda. Sí, por aquí, campeón, claro. ¿Qué falso? Hombre, gracias Se muera Ok Ok ¿Qué ahora de aquí a ahí, no? Entiendo Quiero ya terminarlo oh, oh, oh. es. Por favor, ya, para ya, perro Para ya, perrón Joder, la llave también ahora Me cago en la madre que le parió La subo de aquí, ¿no? Supongo, en el cubo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 ¿Será perro? ¿Se me va para atrás? Ah, se la puta brújula igual ja. Vamos, ya, vamos eh, El hijo de bloqueado, el valioso tesoro Del tirón, ¿no? Ya, por fin Por fin ¿Qué coño? O sea, me sigue marcando algo, ¿no? Rojo, digo ¿Me voy por aquí? ¿O algo? No entiendo Me sigue marcando, lo gente ¿No? ¿Sargo por allí? ¿Sargo por aquí? ¿Perdón, coño, salgo? Si, ¡Sí, me está rayando Mucho ¿Qué coño? No sé Intuyo que es por aquí ya está ¿Sabes? ¿Yo qué coño sé, tío? O sea, ya me está mareando la misión un poquito Al ir el bit Ahora sí me marca por aquí, cabrón. Qué perro. Yahu, Yahoo. Es un pirata terrible. Si ¿Sí el, el camino nomás. Vale, campeón, voy. Claro, ahora. No tenés escapatoria. Es orden del tal, capitán. Ah, tengo que pelearme. Joder, qué pesado. Hermano, podéis morir rapidito, por favor. Que la gente tiene que trabajar mañana, nada y eso. No mercy. Ah, que hay otra. No tengo vida. Hey, Buddy. Como oh, toman todas las tetas. No me han andado ¿Tendrá comida? No, no tiene comida, pero bueno. Okay. Mamá, coño, lo he quemado, joder, y viene para acá. Es Abezari, gracias campeón, por eso me he tarde. Bastante, ya habrá cenado incluso, ¿no? Avezari, segurísimo. Son misiones muy largas, por eso me gustaría terminarlo esta semana, campeón. Aunque sea, que va a ser complicado. Muchísimo, campeón, te lo juro, o sea, se hace muy, muy duro se hace durísimo Uf. por dónde tengo que ir tío además es que tampoco te indica gran cosa campeón de Zari, y muchas veces si no fuese por Jesús estaríamos perdidos si sí, ya has comido qué grande me cago la leche espero que haya eh, que estuviese, que estuviese rico los ya te como poderosos yo bueno ahora me haré la cena rápido me pondré un poquito al canecrillo y ya estaría vamos no, la yo tengo Ahora mismo de con el tío pero bueno se debe, se debe hacer Pero mientras que recarga Te quita la migas del pan que tiene en la barba Muchas gracias por eso me ha quitado de corazón Campeón de Starry de nuevo Muere, porfa Que tenemos que terminar directo Perro Tan mal que me parió, mamahuevaso queda la tía sí, ¿no? Señora, muere Me ha dado, yo también te voy a dar Muérete, perro Bastard Esto tiene que sellar al final Me va a dejar el barco fuera en casa Joder estaba muerta, ¿no? Tengo un agujero en el estómago Me cago en la leche Me está doliendo ahora <risa> Y me duele un poco la cabeza Pero es eso O sea, ya lo, ah, lo he hecho Pecho, gente Podría haber terminado antes Pero no lo he hecho Por tarde de hacer la misión Y mañana pues tenemos Una misión menos de COT Joder ¿Serio? Eh, bro, ¿me, ¿me dejas utilizar la brújula? Por favor eh, Vale, para arriba, ¿no? Supongo Pero no creo que le quede mucho no O sea, la misión Ya, joder Demasiado, ¿no? Joder, más. Mango, manguito se. Manguito. Muy pesado, la verdad. Sí. ¡Sácame! O sea, vampiro se va a decir. Sácame fantasmas, ¿sabes? Venga. Mucho ruido pocas nueces. Sácame los fantasmas, coño. Venga, el barco está ahí, ya, gente. Ya, ya queda poco. Este es el último site. Seguro. A que me tiro por el pozo, gente. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Otra vez? ¿Tú? ¿En serio? ¿Eres tonto o qué? ¿Y tus aliados? ¡Ah! Iba a decir, un capitán nunca pelea Sin su carroña de tripulación O sea, y menos de aquí ¡Párate, hombre! ¡Párate un poquito, churra! No estoy peleando contigo, ¿vale? No estoy peleando contigo, apártate de aquí, huevo. Si mata al capitán mueren todos ellos, ¿no? Supongo Mirad y aprender, compañero, sí, sí La paliza que te estoy pegando, bro No vea, ese pibe, ¿no? O sea, ¿qué cojones es? Que creo que cuando eh, salga ya termina Menos mal, campeón, espero y deseo, la verdad Es que son densas, o sea, pero no pasa nada Porque después del gameplay sí que lo hago corto A Bezari, o sea, voy directamente al grano O sea, rollo el puzzle, todo eso lo mito Y voy directamente al lore y ya está Queda corto, pero me requiere mucho tiempo Campeón, esta mañana estuve editando y madre mía Y aún tengo que seguir, ahora cenaré Y voy directamente A seguir y a seguir y a seguir como un, como un desgraciado Me queda mucho, para mañana sacaros el... El segundo gameplay De hijos tío, Literalmente Has derrotado A Black Door Brian Ok, bro Me puedo ir para mi casa Gracias eh, No me pongas Ningún tipo de eh, Atención ¡Atención! ¿Para dónde me voy? Para mi barco, ¿no? A chupar la gente A hacer puñetas Madre mía Joder Son más pesados Que los compradores Del frachurra ¡Jo! La madre me parió A ver ¿Dónde vamos? Aumento el nivel. Wow, tengo un nivel de 37, eh. Fuera de coña, es bastante nivel para. lo el... Llevo dos semanas jugando. O sea, el domingo hacemos dos semanas. Chop, chop, chop, chop, chop. Let's go. Din, din, din, din, din. Podemos terminar directo. Uh, I'm so hungry. Tengo mucha fame, gente. Hacia allí, vámonos. Punto de control, controles del gran rato guardado en tu inventario y misiones. Gracias, bro. Tú quieres mi bar con tu culo, hey. Tengo que seguir a la sombra de, del capitán Ram Master Fla, ¿no? Oh, shit, bro. Tío, no vea cómo tiene la, la física el juego. La tiene todo rota ahí, macho, con el barco y con puta, ¿eh? Por favor, yo encarrilate bien, compadre. Hoy viene campeón, exacto. Aún me queda mañana y pasado que trabajar, campeón. Ya el domingo descanso y, y… por Bueno, descanso por la tarde y me pongo a editar y renderizar todo de nuevo. Bueno, de nuevo, seguir, ¿no? Se ha pasado muy rápido la semana, campeón de Zari. Cuando lo caímos, da cuenta, wow. Encima, igual que el verano, pasa súper rápido. Y conforme os hagáis más grandes, pasa más rápido el tiempo todavía. Porque vais a estar más y más atareados, ¿no? Ya está, solo tengo que llegar allí y partir el barco ese, ¿no? En dos, compadre. En dos. Ya nos vemos con Nemo. ¡Ah! vámonos ya, tengo hambre. Joder, en serio. Un momento, un momentito, le voy a mandar un audio a Nicole. En serio, eh, mañana no puedo estar eh, un poco porque eh, me voy con un amigo para dar una vuelta sin problema campeón estar y que no ha salido toda la semana. Yo literal disfruta de lo poquito que queda de semana. Que yo mañana supongo que mañana sale más tarde. Mañana hay más más ajetreo, pero cuatro cuatro y media estaré en casa seguro, segurísimo, más o menos por ahí a la misma hora que hoy. Gente, bien. Se acabó para celebrar un poquito De ron de armas Y un poquito de... Ustedes veis que estoy un poco... ¿Hipo? Por favor, ¿dónde está? ¡Y el portal, mamá! huevo! Oye, buscando al portal Demoníaco, llévame a mi casa Manín, tengo que hacerme la cena ¡Vamos! Estoy un poquito... O sea, está borracho Me acuerdo que había un personaje del Mortal Kombat Que se llamaba Borracho, gente Su modo de luchar era el borracho no te emociones hasta eh, que cruce el portal. Joder, esperemos, campeón, que ya podamos cruzarlo. Literal, Jesús. Joder, macho. La madre que me parió, tío. Fuera de coña, eh. Joder, al final sí que ha sido una hora y media de... De puta misión, eh. Más o menos. A ver. Ahí, ahí, a todo, a todo, a todo, hermano. ¿Cómo le sabes tú? ahí? ¡Ah! Vía náutica. Añadida al choto. Viajarlo un poco. Si lo hubiese traído de primera no tendría tanta... ¿Sabes? Ha sido mi culpa también por echarme la misión ahora Creo que está allí, eh, campeón de y besari y... La que dura eh, más era la del agua eh, y gira que te desvía así, campeón Voy de una, Estaba puto desviando Lo normal ya, el cansancio Que pruebes las armas triples Tú eres tonto, ¿qué te pasa? Hay más, tío, joder Para allá, para allá pero creo eh, que el día 20 Puedo estar 100% porque me voy a hacer algo eh, Pues no puedes estar porque te vas a, Ah, porque te vas a hacer algo el DNI, o sea, renovar, lo dices Campeón de Zari A ver, normal, eso cada cuántos años Creo que cuatro, ¿no? O cinco Está bien, si no, imagínate Creo que eh, la de ayer duró eh, dos o tres horas Creo, joder, esta mañana la, la saqué Campeón, je, je, subí a Bezari La misión de ayer, y sabéis cómo iba, de media en media hora Y, eh, bueno, pasé de, de Hasta donde llegué y tal Bueno, de llegar donde estaba la aurora Tres pitos, llegué directamente y el, el gameplay empieza eh, cuando veo el naufragio Bueno, perdón, y la introducción de tía Dalma, o sea, de tía Selma de los huevos Que ya sabéis que siempre está ahí, antes de empezar la misión Más allá de eso, sí, salgo antes de instituto, qué bien, campeón Avezari Joder, imagínate que... Imagínate que ¿Y eso? Hermano, sos un pirata volar Churrita mía, corrige la física yo Compadre, era Barbosa el surfer La apodaban, ¿no? iba Se lo... Se lo fumaba, ¿no? Uno para uno Ajá La tripulación es eh, muy impotente mientras observo la fauces del Kraken Joder, macho Cuántos olores El barco mágico, sí, o sea, sería el Capitán Barbosa Campeón, Abezari, y el otro es Jack Espárrago ¿Te acuerdas de esta escena en la cual el Kraken Se come a Jack? Y se lo lleva al mundo de, de los no muertos pues ahí lo tienes, campeón. Esta parte es. Mira. Increíble. Bueno, a ver, es una representación fantasmal de ellos Sabéis que me duele, tío, lo de la música, tío. O sea, ¿te acuerdas de ese momento? Está muy chulo. Y mira lo que guapo el puto holandés errantes, eh. Es la polla. Ya que Parro, eh, eh, nuestra deuda está saldada. Salada también, un poco. Me choco. Ya está, ¿no? Mi duda también está salda contigo, compadre. Capitán Cormañón, ¿qué te pasa a ti? Y sí, es lo que eh, concierne a lo eh, con, eh, acontecido después, ese es un relato que le atañe un hombre eh, que sació su sed. Vale. Taberna de los condenados. Bro, ¿esto qué? está de los condenados? ¿Qué dice, churra? ¿Que me tengo que parar aquí? ¿En serio? ¿Más? Creo que tienes que parar ahí eh... ¿Dónde la vela esa? Voy campeón de una, madre mía La leche, tío Y después de eso creo que ya, menos mal Voy del tirón, campeón Joder Es que son, son y 18 ya Muy rapidísimo Ahora, la otro Bien, aquí que dar la otra oportunidad a la, ¿La, ¿La canción eh, Nos llaman canallas, diablo del mar No, eh, no es el oro Apenas eh, pare, mira en la parte de arriba de la puerta Cuando hables La parte de arriba de la puerta cuando hables Voy campeón Digo, eh, eh, cuando está hablando alguien Ah, vale Aquí, vale Qué guapo Los vivos no pueden entrar en este sagrado refugio de los eh, muertos El poli He dicho que te pires ese eh, pedazo de mierda Espero que ya Ya me acuerdo de ti Chuto ¡Ah! ¡Qué guay el esqueleto! ¡Qué guay! El puto esqueleto, tío Ábreme, hijo puta En La puerta de arriba, la puerta de arriba La puerta de arriba, a ver La puerta de arriba, ¿dónde es, campeón? Mira quién es ¡Ah! El de arriba dice el esqueletito Vale, o sea, la cabeza está ahí, coño Gracias por decirlo, nuestro gran amigo, el capitán, ¿sabes? Qué guay. Ya, que eres un gilipollas, bro. Salte de allí, gilipollas. Qué bobo es. Está guay, ese NPC me gusta mucho. Ya. Corta rollo, ¿no, compadre? So, chair, glass, Corta rollo que te tiro por aquí un petado. Me compro muerto, Jack. Cállate ya, cojones. Pero que la gente trabaja mañana, Jack, tío. Córtate un poco. Córtate, Jack, tío. Eres un, par, un, perga, bueno, un permazo, bro. Y un parguelilla. Venga, venga, bro. I'm afraid you're wrong jack sparrow y este tiene ratatuy no toma ya he just whose mustache to have the dubious pleasure of dressing it's arthur pendragon captain of the black witch it was pirates like this that helped me when i lost my crew And my hope along with them. Venga, no nos cuente más rollo, ellos. ¿eh? No puedo esquipearlo, compadre. De ningún modo, ¿qué? Esquipear, atrás de seleccionar. Oh, pegarse un tiro al huevo. Ah, ah, ah, ah, ah. ¡Vamos! ¡Hijo de puta! <risa> <risa> La madre me parió. Hermano, y tiene los rojo Venga, tuerto Mira, compadre, ya Como no te calles, te pum, en los huevos Toma, toma, métetela por el culo ya Pero deja irme a cenar, ¿vale? Hijo de puta, que te follen Lo que más quiero, venga, ya nos vemos Escúchame, a mí no me, no me llame otra vez para hablar conmigo, ¿eh? No está junto, compadre ¿Está abierto el portal? No está abierto, no Joder, en serio Tengo que hablar otra vez Para la suerte, toma ya Vamos ya Vámonos No se merecía ni eso, ponía ja, ja, ja. Venga, cojones esta mano aquí No vea, ¿no? Hasta luego, capitán Calavera Ya nos vemos ¡Con Nemo! Venga, ya, que hermano No, no me cuentes tu vida Hace hasta, hasta el horizonte, ¿no? ¡Vámonos, gente, coño! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Me abres el portal? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Allí. Joder, la madre que me parió. Más vueltas Escúchame, escucha ya, ¿que estás en mi barco? Fuera de aquí, perro de agua. Dios mío. Misión muy larga. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Gira, gira, gira, gira. Gírate. Porrazo. Ah, chupar la cojones me cago con todos tus muertos lo voy a poner bien y me voy al carajo parte todo lo que tenga de partir me da igual Portada de pa o sea, portada de partir la misión va a decir portada de terminar la misión e irnos a cenar bien Caga con y me llevo un hombre cojones ya ahora se me hunde el barco y todo va a empezar la misión imagínate ¿eh? no juego más en mi vida vaya no, nunca me lo haría más pero el agua eh, mitad perro eh, mitad sirena a ver es un poquito así la verdad eh, ya campeón eh, eh, a besar y ya lo sabes no su maldito perro de agua es un sireno. Me parece increíble que solo haya por... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! eh bro! Increíble. Ahora sí, eh, ya llegué eh, a, mí, eh, a mi casa. De contexto? Estoy terminando el directo campeón. Después de haber trabajado eh, mis correspondientes eh, eh, cuatro horas y media, llegué a casa, me puse a hacer directo, y esta misión se ha hecho muy larga y estoy intentando terminar, a ver si ya paso por este umbral campeón Héctor, y, y ya mañana nos veremos, que también estoy cansado, y tengo que ir mañana a trabajar muy temprano, literalmente a ver si acaba ya, estoy cansado la verdad, se pasa mucho, literalmente se pasa muchísimo el COC macho, de largo largos, ¿eh? mogollón tío mogollón otro capítulo más en la vida de un pirata singular me siento en el trono y me lavo los huevos, y ya está Ah, espero que haya ido bien la tarde, campeón. Scott. Bueno, y nos hicimos un cuartel. Ya está solo eso. Uy, Dios mío, ¿ya? ¿Ya acabé? Por favor, dime no sé qué elogio tu puta madre. Es que daros cuenta que estoy enmayado, gente. Me tengo que hacer la cena ahora y ya son las 10 y media. Literal, el tiempo de cenar. Bueno, me voy a cenar cosas rapidísimas. Vamos, coño, y yo, la misión terminada. Ya. Se han ido los barcos. ¡Ya! ¡Cállate ya! ¿Ya eres humano? No, no. Transparente. ¿Esto qué es, cojones? Y yo, mi tripulación no toco. O sea, a no ser que toque yo, no toca nadie. Y yo, yo no me toque el No me toque el timón, eh. Que te meto. Por favor, ya, ellos Ya, ya, ya. Se este está saliendo el zoo. Este será una… Vale, gente. Ahí estamos. ¡Olé! Let's go. Gente. Es una semana muy dura. Semana Santa es eh, durísima, gente. Mañana tengo que workear. Este pirata concho a su madre, llamando papá como. se despide, gente. Muchas gracias, Juanjo Campeón. Ole tu juego por, ese, por esos 11 meses en el canal. Gracias a vosotros y vosotras que estáis ahí siempre remando de en o sí, T, eh, literal, remando y carrileando. Lo que viene siendo, por supuesto, el contenido del canal siempre. Espero que le hayáis pasado bien. Muchas gracias, Nicole. También, por supuesto, a y por eso me he habitado. En este directo de hoy, mañana, mucho más y mejor, saldré del trabajo sobre cuatro y media cinco y le meteremos bien duro. Gente, ya me jodería. Y siento que se haya hecho tan largo el gameplay de hoy, de sí o sobre todo por esta misión.